Cuando explicamos en economía lo que ocurre con la cantidad demandada de un bien cuando se produce una variación en el precio de dicho bien, solemos decir que existe una relación inversa, es decir, que cuando aumenta el precio la cantidad demandada disminuye, o cuando disminuye el precio la cantidad demandada se incrementa. Bien, dentro de este hecho que generalmente se produce podemos distinguir dos efectos, un efecto renta y un efecto sustitución. El efecto renta hace referencia al hecho de que si se produce una variación en el precio, por ejemplo, un incremento del precio de un bien, tendremos un efecto renta que se caracteriza por el hecho de que el consumidor es como si fuese más pobre, es más pobre porque no puede acceder a adquirir la misma cesta de bienes que podía comprar anteriormente por culpa de ese encarecimiento del precio de un bien. Pero existe otro efecto que también hace que la cantidad demandada sea menor. Es el efecto sustitución. Porque cuando un bien se nos encarece respecto de otros, pues compraremos más esos otros que se nos han abaratado relativamente. Eso es el efecto sustitución. La suma de ambos efectos nos da el efecto total. Pues bien, existen dos autores o principalmente que han estudiado este tema y que lo han eh, modelizado, que serían Higgs y Slasky. En otro vídeo de mi canal de Youtube hemos, eh, os he explicado lo que ocurre según la perspectiva de Higgs. En este vamos a hablarlo según Slasky. Según Slasky, del mismo modo que hacía Higgs, dotaríamos de renta al consumidor de forma que ...eliminásemos ese efecto renta, ese empobrecimiento que ha tenido anteriormente el consumidor... ...por el hecho de que se ha incrementado el precio de un bien. Esto, a diferencia de lo que hacía Higgs, que le dotaba de renta hasta que pudiese alcanzar la misma crua de indiferencia... ...es decir, hasta que el consumidor fuese obtuviese el mismo nivel de utilidad que tenía antes, fuese igual de feliz, tuviese un mismo nivel de bienestar... Entonces, únicamente nos quedaría el efecto sustitución para apreciar cómo se disminuye la cantidad consumida de un bien y se incrementa la del otro. En el caso de Slasky, decía que lo que hace es dotar de renta ficticiamente al consumidor de forma que pueda adquirir la misma cesta de bienes que compraba antes. ¿Eh? Haciendo esto, nos aseguraremos de eliminar el efecto renta y nos quedará... De nuevo, únicamente el efecto sustitución. Vamos a verlo gráficamente. Para poder realizar el análisis partiremos de una situación del de equilibrio del consumidor como la que tenemos representada. En ella podemos ver esa recta, que es la restricción presupuestaria, que nos muestra las distintas combinaciones de bienes que el individuo puede adquirir dada su renta y dados los precios de los bienes iniciales. Siendo esto así, el punto en el que alcanzará la curva de indiferencia más alejada posible del origen de coordenadas, es decir, el punto E1, sub será su punto de equilibrio, en el que estará consumiendo X sub 1 unidades del bien X e y sub 1 unidades del bien Y. Cuando se produce un incremento en el precio del bien que tenemos representado en el eje de abscisas, podemos ver que se produce un desplazamiento de la restricción presupuestaria pivotando sobre el otro extremo. Eso es así, puesto que si dedicase la totalidad de su renta a adquirir unidades del bien X, seguiría pudiendo comprar la misma cantidad del mismo. Al hacer esto, vemos que el consumidor no puede adquirir la cesta de bienes que compraba en el punto E1. Y, para maximizar su utilidad, buscará la curva de indiferencia más alejada posible a la que pueda acceder, acceder dada su nueva restricción presupuestaria. Eso lo tenemos en el punto E sub 2. Por consiguiente, la cantidad demandada del bien I pasa desde I sub 1 hasta I sub 2. Ese es el efecto total que se produce sobre la cantidad demandada de dicho bien cuando se produce un incremento en el precio del mismo. Observamos en el otro eje que también existe una modificación en la cantidad demandada del otro bien. Esto puede ocurrir en un sentido, u en otro, o incluso permanecer constante. No es de lo que nos vamos a ocupar aquí, puesto que vamos a analizar lo que ocurre con la cantidad demandada del bien cuyo precio se ha modificado. Para proceder a distinguir dentro de este efecto total qué parte es debida al efecto renta y qué parte podemos atribuir al efecto sustitución vamos a dotar ficticiamente al consumidor de renta de forma que pueda adquirir la misma cesta de bienes que podía comprar inicialmente. En el gráfico esto se plasma en buscar una paralela a la restricción presupuestaria que pasa por el punto E2 que sea que nos permitiera comprar el punto E 1, es decir, que pase por el punto E 1. Siendo esto así, solo nos quedaría el efecto sustitución. Ese efecto sustitución lo vemos en el hecho de que el consumidor, dada esa renta ficticia eh, que le permitiría comprar ese punto E 1, no va a hacerlo, puesto que permitir, eh, permitirá, preferirá, Adquirir más unidades del bien que tenemos representado en el eje de ordenadas, el bien X, y menos ordenadas, menos cantidades, menos unidades del bien que tenemos representado en el eje de acisas, el bien Y. Aquel bien cuyo precio se ha encarecido disminuye su consumo. Es lo que vemos ahí en el paso desde el punto E1 hasta el punto E3. Ese sería el efecto sustitución. El resto, por tanto, sería el efecto renta hasta alcanzar la totalidad del efecto total. Dado que en este bien el efecto renta y el efecto sustitución tienen el mismo signo, es decir, que ante incrementos en el precio de un bien, tanto por el efecto renta como por el efecto sustitución, demandaríamos una menor cantidad, estaríamos hablando de que se trata de un bien normal. Vamos a analizar a continuación lo que ocurriría en un bien inferior. Del mismo modo que hemos hecho con el bien normal, ante un incremento del precio de un bien, vamos a apreciar que se produce una disminución de la cantidad demandada del mismo. Por eso, al pasar del punto E1 al punto E2, puesto que la restricción presupuestaria se ha reducido pivotando, vamos a ver que la cantidad demandada en un bien inferior, siempre que no sea un bien Giffen que estudiaremos posteriormente, va a disminuir. Incremento de precio, disminución de la cantidad. Es decir, nos enfrentaríamos, como en el caso anterior, a una función de demanda con pendiente negativa. Procedemos a continuación de la misma forma que hicimos con el bien normal. Es decir, dotaremos de renta al consumidor de forma que pueda adquirir la misma cesta de bienes que podía comprar antes. Esto se traduce en el gráfico en buscar una recta paralela a la que pasa por el punto E2, pero que ahora pase por el punto E1. Siendo esto así, el consumidor no decidirá situarse en dicho punto, sino que lo hará en el punto E3, dado que de esa forma alcanzará una curva de indiferencia más alejada del origen de coordenadas. En esta ocasión, al tratarse de un bien inferior, podemos apreciar que el punto E3 está a la izquierda del punto E2. Esto significa, es decir, la, la, lo que implica es que el efecto renta va a tener un signo diferente al del efecto sustitución, puesto que el paso del punto E1 al punto E3 es el efecto sustitución. Y para llegar al efecto total, que es el paso del punto 1 al 2, es decir, de I sub 1 a I sub 2 unidades, tendremos que hacerlo con un efecto renta que tenga signo contrario. ¿Cuál es la explicación de esto? Sabemos que los bienes inferiores son aquellos que consumimos eh, en menor cantidad cuando aumenta el nivel de renta, de ahí que tengamos un signo contrario, a pesar de que predomine el del efecto sustitución. Esto último no va a ocurrir en un bien Giffen. En un bien Giffen es un tipo especial de bienes inferiores, puesto que el efecto renta y el efecto sustitución van a tener signo contrario, como vamos a ver gráficamente posteriormente. Pero, además, el efecto renta va a ser en valores absolutos superior al efecto sustitución. Esto va a implicar que, ante un incremento en el precio del bien, la cantidad demandada sea mayor, a diferencia de lo que ocurría en bienes normales o en bienes inferiores que no sean bienes GIF. Como en los casos anteriores, vamos a partir de lo que tenemos representado ahora mismo en pantalla, del equilibrio de un consumidor que está consumiendo en el punto E1, X sub 1 unidades del bien X e Y1 unidades del bien Y. A continuación procederemos, como en los casos anteriores, a realizar un incremento en el precio del bien I, del bien que tenemos representado en el eje de ascisas. Veremos cómo es el efecto total y dentro de ese efecto total distinguiremos el efecto renta y el efecto sustitución. En esta ocasión podemos apreciar que en los bienes Giffen, ante un incremento en el precio de un bien, tenemos un incremento en la cantidad demandada, de ahí que el efecto total que podemos apreciar ahí, el paso del E1 al E2, implica un aumento en la cantidad demandada del bien I, de I1 a I2, a diferencia de los casos anteriores en los que ésta se reducía. Si procedemos de forma similar a lo hecho con los bienes normales y con los bienes inferiores para distinguir el efecto renta y el efecto sustitución, dotaremos de renta al consumidor de forma que pueda acceder la misma cesta de bienes que podía comprar anteriormente, es decir, que pueda situarse en el punto E1. Gráficamente, de nuevo, es lo mismo, es buscar una paralela a la restricción presupuestaria que pasa por el punto E2, que en esta ocasión pase por el punto E1, que le permita comprar esa cesta de bienes. Claro, el consumidor no va a decidir situarse en ese punto E1 puesto que hay un bien que se le ha encarecido respecto del otro. Consumirá menos unidades del bien Y y más unidades del bien X. En esta ocasión vemos que el punto E3 como en los casos anteriores queda a la izquierda pero, el, como en el caso anterior del bien del bien inferior, pero vemos que el punto E2 queda a la derecha del punto E1, es decir, que el efecto renta en valores absolutos es superior al efecto sustitución, de tal forma que el efecto total es un incremento del consumo del bien. Este es el caso especial que representan los bienes Giffen. Vamos a intentar comprender qué es eso de los bienes Giffen con un ejemplo. Imaginemos un consumidor que únicamente compra verdura y carne para comer en la carne obviamente es mucho más cara que la verdura y que observemos que este incremento de precios que se produce se sea sobre la verdura. Crece, aumenta el precio de la verdura. Por el efecto sustitución este consumidor podría estar tentado a consumir una menor cantidad de verdura y consumir más carne puesto que la carne se ha abaratado respecto de la verdura. Sin embargo, la carne continúa siendo más cara que la verdura. Si este consumidor hiciera eso, tendría que renunciar a una importante cantidad de verdura para poder comprar una pequeña cantidad de carne y acabaría pasando hambre. Si su objetivo es alimentarse y no pasar hambre, probablemente a lo que vaya a acabar renunciando es a una pequeña cantidad de carne y de esa manera poder consumir una mayor cantidad de verdura. Aun cuando sea el precio de la verdura el que haya aumentado. Vemos que consumiría más de aquello que cuyo precio ha aumentado. Es un caso especial, es un caso muy rebuscado, es un caso en el que la función de demanda tendría pendiente positiva. No es, lógicamente, lo habitual. No es lo que conocemos normalmente y por eso los bienes normales tienen pendiente negativa. Al aumentar el precio, disminuye la cantidad demandada y viceversa.